A ver, que te claro que yo soy de los, ya lo habéis visto, de los que habla, sin parar. Por lo tanto, cuando se me da permiso, claro, empiezo a hablar y no paro. Si os sale alguna pregunta, alguna duda, algo que no habéis entendido, preguntad, ¿vale? No esperéis al final, cortadme, no pasa nada. Yo prefiero contestar y que os quede claro algo, que no explicar algo y al final la cara de que ponen, dice pues no entendido nada. ¿Vale? que de claro, pues podéis hablar tranquilamente y preguntar. Ah, pues vamos a dar... La... Quiero... Quiero daros una charla, que también, ya digo por adelantado, que voy a intentar que sea corta, <coughs> pero ya, ya sé que no me vais a creer, o sea... Que... Uh, porque quisiera convenceros de algo. Quisiera convenceros de que la astrología es práctica. Es algo muy práctico en la vida. Bueno, yo empecé en Astrología a los 16 años en este momento tengo 64 y medio, o sea que ya llevo unos cuantos años he estudiado diversas variantes de Astrología Hay varias escuelas diferentes varios maestros diferentes, lógicamente y bueno, he podido experimentar una serie de cosas y hasta no hace muchos años la Astrología que yo conocía era la que llamamos en general la Astrología clásica, la tradicional la que podéis ver fácilmente con la mayoría de los astrólogos, y me daba cuenta de que era muy bonita, me gustaba mucho la astrología desde desde los 16 años, eh, empecé a, a estudiarla y me encantó, me conquistó. Para quien diga, es que no es científica, por ejemplo, los científicos la niegan, lógicamente, ¿no? dicen que es una superstición, os puedo decir que a mí me pasaba eso, yo a los 16 años quería ser astrónomo, no astrólogo, eh, ¡Astrónomo! Y para eso tenía que hacer la carrera de Ciencias Exactas. Mi mente era, y es, muy científica. Muy racional y muy científica. Y me acuerdo que alguien, un amigo, me dijo... Una vez así, ¿qué? ¿Cómo está mi astrólogo preferido? Y me ofendí. Pero anda que no me ofendí. ¿Dónde vas con esas supersticiones? Yo quiero ser astrónomo, no astrólogo, no sé qué. Y cuando terminé de, des de, des de desahogarme medio riendo me dice ¿pero tú sabes algo de la astrología? y dije, no, oh, ni quiero saber blablabla. y él me dice entonces, ¿qué estás criticando? si no sabes de qué va ¿cómo te atreves a criticar algo que no conoces? y ahí me dio precisamente en mi mentalidad racional un verdadero científico no se cree nada sin comprobarlo pero tampoco niega algo sin comprobarlo no se puede ni aceptar ni negar hasta que hay una evidencia. Entonces, le dije, tiene razón, y empecé a buscar libros, pero en lugar de hacer, como hace mucha gente, leer los horóscopos, que me gustaría que alguna vez lo hicierais, leer el horóscopo de un periódico o una revista, leyendoos todos los signos, no uno, el vuestro, no, todos. Y luego, una vez lo has visto, dices, mira, este me gusta, este soy yo hoy. Y os va a funcionar, ¿eh? Os va a funcionar. Porque el horóscopo es una estupidez como una casa. El horóscopo típico de las revistas. No es astrología. ¿Vale? Realmente no. Vale. Entonces, no, yo me dediqué, busqué un libro, le dije, el más tocho que tengas. Como me gustaba mucho leer, pues vale. Lo, lo leí y me di cuenta de que no era absurdo. Había cosas que tenían su lógica, otras un poco raras, pero empecé a aprenderlo y cuando me di cuenta me había convertido en astrólogo, en un año de estudiar a fondo me di cuenta que clavaba mi manera de ser, clavaba la, la de mis padres, de conocidos míos, etcétera, Y dije, bueno, hay una comprobación empírica, se puede hacer, por mucho que digan que no, se puede comprobar de que es verdad que funciona. Lo que no sabemos, no tenemos ni idea y olvidaos de, de buscar el por qué funciona. Ni puñetera idea. Eso de que hay unos planetas ahí, y que porque ese planeta esté en una constelación, yo sea de una manera o de otra, a mí me sigue pareciendo absurdo. No hay ninguna prueba de nada. De prueba de por qué, de por qué pasa. Pero en cambio, es verdad. Yo me gano la vida siendo astrólogo, interpretando cartas, <risa> y la gente sale siempre con la boca desencajada. ¿Eh? <risa> Sin saber nada de esa persona, le dices cómo es... Cómo le ha ido la vida, más o menos, etc. Eh, es alucinante. Vale, entonces, ahí me pasó, a los 16, 17 años, me convenció. Empecé a estudiar astrología, pero me di cuenta de que tenía dos ramas diferentes. Una era filosófica, en el sentido de que era hablar mucho de cosas y de mística, y no sé qué, que a mí no me atraía, insisto en eso de que soy muy racional. Y. No me atraía para nada, era perder el tiempo porque no servía de nada. Y la otra, que era lo que llamamos astrología predictiva, que te predecía el futuro. Y esa me gustaba menos. No sé a vosotros, pero si vas a ir a ver una película, y cuando entras el, el revisor, o bueno, el que te vende la entrada, te explica toda la película. ¿Para qué puñetas voy a entrar? No vas a ver una película que ya, la, ya te la han explicado. Pues a mí que me digan cuándo me voy a morir, si se pudiera decir, o que me va a pasar esto o lo otro, pues no me tenía ninguna gracia. Y no lo veía útil tampoco, porque si alguien de vosotros, yo cualquiera, tiene un problema y vas a alguien que te asesore a ver qué puedo hacer, que te digan, mira, tú te va a pasar esto, esto y esto, ¿de qué te ayuda eso? En realidad de nada. Para que te prepares y te van a dar una hostia, porque otra cosa ya me dirás, pero mmm, no es solución. Entonces estuve muchos años que seguía estudiando astrología porque me seguía atrayendo, pero no quería practicarla. O sea, yo no daba, no hacía cartas astrales, durante muchos años no quería hacerlo. Y mucho menos ganarme la vida cobrando por algo que pensaba que no servía, que no era útil. Hasta que descubrí la psicología astrológica del método Huber. El que no la haya oído hablar, no se preocupe, pero bueno. Si queréis saber sobre eso en mi canal de YouTube podéis ver vídeos, hay cursos de todas clases de astrología está y es gratuito, hay 900 vídeos ¿eh? aviso, o sea que si os aburrís ahí tenéis paradito más. vale, pues esta astrología mmm, me gustó porque era diferente de las otras que había conocido hay la astrología clásica, bueno hay más ¿eh? pero las básicas en esa, la astrología clásica la astrología psicológica y la psicología astrológica, parece que es lo mismo, pero no lo es la astrología clásica, vale, viene de, de muy antiguo y tiene los defectos de que si estuviéramos, como si estuviéramos en la Edad Media ¿Vale? Muy antigua, muy obsoleta, etcétera. La psicología, astrolo la astrología psicológica es una astrología que se ha adaptado con lenguaje psicológico, más moderna Y en lugar de decir, te vas a tener problemas, te dirás que tienes un problema psicológico ahí dentro, etcétera. Vale está mucho mejor, esta es la siguiente que aprendí, me gustó mucho pero la psicología, astrología, lo ponen así porque el creador Bruno Huber lo que hizo fue crear una psicología basándose en astrología no al revés, no una astrología que adopta lenguaje psicológico sino técnicas psicológicas de descubrimiento personal y <ríe> me invento una palabra arreglamiento personal <risa> de ponerte en orden y poder superar tus problemas o sea, es una psicología aplicable que usa la astrología como manera de diagnosticar fácil porque realmente un psicólogo, ya sabéis, necesita mucho tiempo para saber qué te pasa hay muchas sesiones para ir encontrando, etcétera la astrología, eh, pan, pan, pan, tú tienes eso y eso se ve en una hora, en una hora perfectamente cuáles tus problemas, de dónde vienen, etcétera o sea, que como diagnóstico es muy rápido. Vale, pero hasta aquí, lo que os estoy explicando es mi vivencia como astrólogo. Entonces, puedo decir, vale, pues, ¿nos está vendiendo una carta natal? No, aparte, vale, que si queréis sí, claro, pero quiero decir que no es eso. Mi idea es que la astrología, cualquier persona puede aprender cosas de astrología, bueno, podría aprender astrología si quiere, pero solo alguna cosa y aplicarla a su vida diaria fácilmente, sin necesidad de estudios, sin necesidad de complicarse la vida. Hay varias cosas que se pueden hacer así. No toda la astrología, puesto que es compleja, pero hay cosas muy fáciles. Y hoy os voy a explicar una súper fácil y que además os va a ser útil en vuestra vida diaria. Especialmente para entenderse a sí mismo un poco y para um, entender a otras personas. Los que seáis padres y tenéis hijos o hijas, pues... Ya estáis tardando en aplicar eso, porque es la mejor manera de no equivocarse a la hora de educar a unos hijos. Pero también cuando ya son grandes, para entender el por qué no hay manera de entenderse o por qué sí, etcétera También en las relaciones de pareja, va muy bien, ahora lo voy explicando. O incluso en relaciones laborales, porque mi jefe está en el... Eso, ¿vale? O yo lo veo así y él también me ve así. Esto se ve clarísimamente en esto. Vale, en esto que os voy a explicar por eso digo, astrología práctica, de hecho, para mí es lo más importante poder ayudar a la gente enseñando cosas fáciles y prácticas y me refiero, el tema de que vamos a hablar hoy es la motivación de la vida todos tenemos una motivación un por qué hacemos las cosas un por qué lo que no pensamos en ello, ¿eh? es automático ya nadie piensa, Ay, yo voy a hacerlo ahora por esto." No. Me viene, me apetece ir a estudiar, bueno, a aguantar a Josefa en una conferencia, por ejemplo. Pues vale. ¿Por qué? No te lo vas a plantear normalmente. Ah, pues, o no tengo tengo tiempo o me interesa el tema yo qué sé, pero hay una un trasfondo que une con puntos todas las actuaciones de tu vida, todas. El por qué estudio algo, por qué trabajo en algo o busco trabajo en algo, por qué me relaciono amorosamente con un tipo de personas, el porqué por de la motivación de la vida. Y se puede resumir en tres. Hay solo tres motivaciones básicas. Luego hay variantes, lógicamente. Cada persona es algo diferente de otra, eso sí. Pero se puede resumir eso en tres tipos de motivaciones. Y para eso, nosotros en la astrología, en la psicología de Huber, lo que hacemos es categorizar en tres um, nombres. Le llamamos la persona lineal, la persona triangular y la persona cuadrangular. Lineal, triangular o cuadrangular. Eso no significa que tengáis líneas en la cara o que tengáis un triángulo. ¿eh? Es Sino que, en bueno, ahora vais a descubrir en algo en lo que no soy nada bueno. Dibujando <risa> rápidamente, una carta tipo simplemente. Me parece que hemos hecho bien, pero es igual, no importa. Eh, si habéis visto alguna carta natal o miráis en internet algún gráfico, o si no, pues lo no podéis pedir a mí, y os lo enseño, os lo doy. Eh, veréis que hay los signos: Aries, Tauro, etcétera. Los planetas se suelen dibujar aquí. El sol, la luna, donde estén, ¿vale? De los diferentes planetas. Y entre los planetas veréis líneas. Si aquí ponemos a Mercurio, pues vale, líneas que van entre los planetas. Vale. A esto le llamamos los aspectos. La figura, de la, el conjunto de todos los aspectos que hay, de todas las líneas, forman una serie, unas figuras geométricas. En algunas cartas se ven. Líneas que van de un planeta a otro O de uno a otro Pero que no cierran ninguna figura geométrica A eso sería una figura lineal Líneas, sí. <ríe> líneas sueltas Puede haber una aquí, otra aquí o, Bueno, está así, ¿no? Pero vale, así, por ejemplo, etcétera. Líneas sueltas Que sí, que aquí verás figuras dentro Pero estamos hablando de planeta a planeta de Líneas así Bueno, la persona que tiene estas líneas Es lo que llamamos una persona lineal Ahora os lo explico, pero primero la definición. Hay otras personas que tienen, que forman triángulos. Alargados, achatados, de diferentes colores, etcétera, pero son triángulos. La persona que prácticamente todo o todos son triángulos. Dime. Es un cuadrado o un triángulo. Tú tienes un cuadrado, ¿verdad? No sé, mm -hmm. Sí, cuadrado rojo. Pues... Vale, ahora es la siguiente la que sí, viene. <risa> la cuadrangular, <risa> la tercera. <risa> Vale, las personas que tienen triángulos son las llamadas triangulares. Y luego están las personas que tienen figuras de cuatro o más lados. Cuatro, cinco, tú tienes un cuadrado, por lo tanto, una figura cuadrangular. Sí, exacto, cuadrangular. Tanto si es cuadrado, pentágono, hexágono, creo que octágono ya no hay, pero bueno. Polígonos, regulares o irregulares, da igual. De cuatro o más lados es la persona cuadrangular. Bien. Y, evidentemente, hay mezclas, hay personas que tienen líneas y triángulos, o líneas y cuadrados, me parece que tú tienes también una mezcla de varias, lógico. Entonces, lo que se toma es la que domina. La figura más grande, en tu caso es cuadrangular, ¿vale? Ya verás cómo te identificarás y, sobre todo, tus padres te identificarán cuando explique lo cuadrangular Porque es que marca, marca muchísimo a todo el mundo. Claro que todos los cuadrangulares no son iguales, no, no, no, ni de lejos, lógicamente pero tienen un tono que, básico, porque es la motivación base. Los triangulares y los lineales. Aunque no sepáis vosotros qué sois, porque no habéis visto vuestra carta, ella sí lo tiene aquí, ¿vale? Vosotros no, pero seguro que os podréis identificar con uno de los tres, ahora que os los explico. Lineal, triangular o cuadrangular, o una mezcla de dos o tres. Puede ser. El más divertido es que tiene los tres. No veas tú que fue donde tiene. <risa> tienes las tres historias. Bueno, vamos a ver. Eh, os explico por encima por qué es tan importante esto. En astrología dibujamos. Es que es difícil de. Aquí no lo puedo dibujar porque ya debería hacer un 3D o algo así. Eh, básicamente, la carta. Está así ahora, dibujada, mal dibujada, pero así. Si la pusiéramos en horizontal, como la tienes tú, podríamos imaginarnos que. En el centro hay un círculo blanco, Estaría, lo separáramos en capas, en diferentes capas. Arriba estaría el centro. Eh, nosotros siempre dibujamos un centro blanco. Ese centro blanco representa el alma. la parte. De, yo uso la palabra alma, si a él no le gusta le cambie el nombre, da igual, porque es la parte más profunda, más espiritual del ser humano. Yo prefiero alma, que es muy corto, ¿vale?, que eso de llamarle yo superior crístico me, me crispa los nervios por lo largo que es, ¿vale?, que, que es cierto, ¿vale?, dale el nombre que quieras. Bien, pues esto sería el alma, y lo representamos siempre con un círculo blanco, porque el alma es esa luz que hemos hecho en la meditación, de que entra dentro de ti, que te ilumina, eh, que cuando eres el observador, todo ese juego de luces es eso es tu esencia, tu verdadera esencia está ahí y todos la tenemos blanca no hay nunca ningún defecto en nuestro interior en nuestro ser esencial no hay defectos, no hay errores, no hay problemas pero eso es lo que está dentro de todo yo ahora en la ser separarlo por capas lo pongo ahí arriba pero en realidad es lo más interior de la carta Bien. lo siguiente, el siguiente nivel es esta figura de líneas sin los planetas, y nada más. La figura de líneas. La figura de aspectos, nosotros decimos que es el propósito del alma. El propósito del alma, el por qué has nacido aquí, en esta tierra, ahora. En esta encarnación, en donde estás, se ve en esta figura de aspectos. Luego están los planetas, en el siguiente nivel, separándolo así, ¿eh? el siguiente nivel, son los planetas que habla de tus funciones psicológicas la función de quién soy yo, mis sentimientos, mi manera de actuar, mi energía vital, cada uno de los planetas es uno de esos, ¿Sí? funciones psicológicas personales. Luego están los signos, que son los que dan la manera concreta de ser. El sol, mi manera de pensar, puede ser acuario, como lo tengo yo, o escorpio, o sagitario, o cáncer, y entonces es diferente mi manera de pensar, según el signo. Y por último están lo que llamamos exterior, las casas. No, de los Que no sepáis de astrología, no os preocupéis, que no hace falta saberlo. Pero que sepáis que es mi relación con el mundo. Cómo me relaciono con el mundo. Y cómo se relaciona el mundo conmigo. Ahí es donde vemos qué tipo de pareja tengo. Qué, cuando te un astrólogo te interpreta, oye, es que hay un problema con tus padres. Por ejemplo, se ve ahí un problema con tus vale, en la casa de los padres. ¿Y qué sería la casa, perdón? La casa 4. Pero... Ah, es que la aquí, casa... no la, aquí no la he dibujado. Son unas sí, líneas sí, que suelen sí, salir que más. Sí, no. vale Y sí, empiezan no. aquí, que aquí hay una cosa que dice ASC, ascendente, y aquí el descendente, DSC. Sí, sí dibujo bien, ya lo veis. vale Entonces, la casa 1 sería el yo, la casa 4 sería la familia, la casa 7 la pareja. resumiéndolo para que sepáis, pero no es la pareja es cómo me relaciono yo con la pareja mi relación con el mundo bien, ya está simplemente quería hacer este inciso para que sepáis que lo que está más arriba es el alma que no se puede ni calcular ni ver ni nada pero lo siguiente es el propósito del alma que es de lo que yo os estoy hablando el propósito, el por qué habéis nacido bien, a partir de aquí entonces sí, ya puedo hablar de los lineales luego triangular y luego cuadrangular a ver Voy a decir lineales y luego os voy a preguntar si alguien se identifica con eso. Para, para reírme un poco. Ay, perdón, para. para, para un poco. La persona lineal, la motivación básica del por qué hace las cosas es. porque sí. Porque le da la gana. Sí. A ver. Digamos que la, el alma le ha dicho a esa personalidad: Oye, quiero que aprendas mucho en esta encarnación. Tienes que aprender muchísimo y la única manera es haciendo muchas cosas y no vas a tener tiempo de terminarlas. Tienes que empezar una y cuando has terminado ya ves otra. Antes, perdón, de terminar, ya ves otra. Ah, ah. Y, y luego, y otra, y otra, y otra. Seguro que conocéis a alguno, los que no lo seáis, pero... Eh, seguro que conocéis a alguna persona que es que no para. Está haciendo siempre cosas. Nunca se está en casa. Uh, cambia de estudios, cambia de casa. Estoy exagerándolo, ¿eh? llevándolo al extremo. Evidentemente, no todos son tan, tan, tan. Pero en lineal tiene esa tendencia de hacer muchísimas cosas y terminar pocas. Ahora empiezo esto, ahora lo otro, ahora más allá. Suelen ser que de jóvenes, sobre todo, como que se les haya dado un poco de manga, manga ancha, cambian de casa, cambian de trabajo, cambian de estudios, cambian de pareja, como quien se cambia de, de traje. Una facilidad enorme. ¿Recordáis que antes os he dicho.? Sí, porque me casé con una mujer que viajaba y le gustaba mucho era de tipo lineal ¿Mm? y yo no yo tuve que aprender ahora una vez te lo aprendes de los lineales te lo pasas pipa ¿eh? Porque no, de aburrirte no te aburres por lo tanto son personas que cuando sean mayores serán muy sabias porque han aprendido mucho o oh, perdón podrían haber aprendido mucho. No todos aprenden, ¿sí? pero la, la, las experiencias te pueden hacer crecer mucho. Pero cuando son jóvenes tienen graves problemas de relación. Por varias razones. La primera es que nadie les entiende. No sé si os lo ha dicho vuestros padres, a mí me lo decían, pero estate quieto. ¿Pero ¿Por qué no terminas esto? Yo tengo algo de lineal. No mucho, pero algo tengo. Entonces, me acuerdo, mi madre me decía, pero esto que acabas de hacer, aprendí fotografía. Me gustaba mucho la fotografía, empecé a fotografiar, ¡ah, fotografía! gané un premio de un concurso de barrio, ¿eh? pero es igual. Y ¡ay! cuando llegó un tiempo, acabó de un par de años, creo, o tres, no me acuerdo, que, que se me fueron las ganas del todo. Empecé a estudiar astronomía en ese momento. Y, y mi madre decía, pero ¿por qué no sigues? Porque yo lo que hice, además soy así de bestia. Uh, tenía un laboratorio, me revelaba yo en color y todo los carretes, lo hacía todo yo, no iba a ningún fotógrafo y lo, lo que hice fue regalar parte de esto y lo otro vender mal, venderlo así a un amigo de lotería, etc. Y ella me decía, pero si tú... podría ser tu profesión, te gusta, lo sabes hacer bien, la gente... Y yo decía, pero es que ya no me gusta, no me atrae, esto es un lineal, para que lo entendáis, una parte mía muy lineal. Y quien dice eso, luego hice otras cosas, y otras, y otras, ¿vale? Vale. Bueno, pues si conocéis a alguien así, alguien está así por aquí, se siente identificado. Vale. Luego, si queréis, en otro momento me lo pedís y yo dibujo el gráfico, lo calculo con el programa, el gráfico de la carta y se ve. Yo es todo, todo, todo, todo lineal. Todo lineal. No, no, no tiene ni un triángulo, ni un cuadrado, ni nada. Y la cual Ay, perdón. ¿Puedes seguir su ritmo? Queda mejor dicho así, ¿verdad? Es que... No es, ningún, no es nada malo, eso es lo más importante que quiero recalcaros. Los de lineal, triangular y cuadrangular nunca es nada malo. Es algo correcto, pero para esa persona, no para otros. Y perdona, ¿Eso tiene que ver con el signo también? ¿Perdón? ¿O con el, si ser lineal tiene que ver con, el, con tu signo? ¿O no, no tiene nada que ver? Nada, nada que ver. Las líneas sueltas. Los signos pueden ser una mezcla, suelen ser. Lo que sé, Aries, por ejemplo, es un signo muy lineal por sí mismo. Pero no solo lineal. Entonces lineal, triangular y cuadrado tiene que ver con las figuras geométricas que salgan. vale El problema que tiene lineal es que siempre se siente frustrado. Sobre todo de joven. Porque nadie te entiende. Viene a que la sociedad es cuadrangular. Lo opuesto. La sociedad en general. Y los padres quieren lo mejor para sus hijos. En general. Por lo tanto, lo que hacen es enseñarle, pincharle, a educarle para que se adapte a la sociedad, y en ideal no se adapta a nada quiere hacer lo que le da la gana en el momento que le da la gana y no, no es que quiera hacerlo, es que lo hace <risa> normalmente, entonces, se termina frustrado si es alguien un poco sensible emocionalmente puede ser carne de psiquiatra, o de psicólogo ¿vale? <risa> porque en la sensación de, nadie me entiende yo soy raro, soy extraterrestre, es que estoy estropeado yo, durante mucho tiempo, y todavía lo recuerdo, que me impactó mucho un joven que debía tener 18 años, por ahí, sí, que sus padres me lo enviaron para que yo le interpretara la carta, porque a sus padres les había hecho la carta, oh, a lo mejor al hijo le va bien porque está muy liado. Y yo, lo primero que vi fue, es que era totalmente lineal. <risa> y yo le dije, uh, tienes problema, ¿verdad? Y dice, hombre, vale. Uh, y le explique, lineal es esto, esto y esto y esto, y has de tener en cuenta que esto no es que sea nada, nada negativo. Lo que pasa es que o coges un poco de diplomacia, o vas a pasar bastante mal, porque la gente no te va a entender. Y se puso a llorar. Porque claro, es que me lo dijo, es la primera vez que alguien me entiende. Y bueno, yo no es que te entienda mucho, pero <risa> eso sí lo entiendo. Una persona lineal necesita que se le deje ser lineal. Ha venido a eso. Y en cambio los padres van diciendo, no, es que, uh, es que luego no, no, no encontrará trabajo, me preocupo porque claro, no funcionará. Y tiene razón en parte, pero un lineal sale de todas, tiene energía, no se va a quedar ahí parado. Uf, si una cosa no le funciona, probará otra y probará otra y a lo mejor tendrá cuatro carreras y cuatro profesiones que no tienen nada que ver con sus carreras. Puede, pero eso es, da igual si es su vida y ha venido a eso. Por lo tanto, es correcto y hay que respetarlo. Pero, tampoco hay que dejar que si tienes una pareja que es lineal y tú eres triangular o cuadrangular, tú tienes que cambiar para adaptarte a ella. No, ni ella a ti. Eso es otra historia, hay que aprender a convivir. Pero de entrada, el lineal es perfecto, no tiene nada de defecto. Es correcto. Lo siento. ¿Vale? Es perfecto. Ahora, eso sí, es su camino de vida. y me mejor que encuentres un grupito de amigos en que sean también lineales, y entonces os desahogáis, <risa> porque si no es difícil. Imaginaros ahora si tenéis un hijo que es lineal, lo tenéis que tratar sabiéndolo, porque a un lineal seguro, pero seguro, ¿eh? se le detecta trastorno de déficit de atención o hiperactividad, casi seguro, y acaba medicado, porque no sabe estarse quieto y él todavía no puede controlar nada, entonces es que es el que está escuchando a, a, al maestro, y a la vez está dibujando, y a la vez dando <risa> al otro, es que no puede estarse quieto. Pero no, no hay que medicarlo, hay que entenderlo, y sí darle trabajo, <risa> darle cosas que, de actividad. Que... Él sí es el que inventó un lineal seguro, que es el que inventó eh, lo de los trabajos extraescolares. Bueno, la, la, las horas de estás con aquí, seguro. ¿vale? Pero pasa lo contrario con un cuadrangular. Si tienes un hijo que es cuadrangular, déjalo en paz. No le pongas trabajos extracolares. Ahora os lo explico el porqué, etcétera, ¿no? Bien, eh, básicamente, simplemente termino diciendo de los lineales que se dice que son necesarios para que la humanidad avance. Es verdad. Porque los lineales no tienen miedo a probar cosas nuevas. Al contrario, es lo que están buscando. Por lo tanto, son los inventores, los descubridores. Ese Colón que dicen que inventó América, digo que descubrió América, <risa> casi seguro que era lineal. ¿Y qué dice ese? Esos que ahora dicen que se quieren ir a Marte y que a lo mejor no vuelven. ¿Les da igual? Ellos quieren ir a descubrir algo nuevo. Esos son lineales, seguro. ¿eh? Un cuadrangular... Eso de un cohete, no, que a lo mejor hace pum. El lineal le da igual, nunca se plantea el miedo, le gusta probar cosas nuevas. Por lo tanto, son los que hacen avanzar, progresar a la humanidad. Pero, su defecto, que no es un defecto, pero es una, un hándicap, es que no terminan mucho de lo que empiezan. Entonces, en broma, nosotros siempre decimos, lo uso como ejemplo, seguro que un lineal inventó la rueda. Pero si todos fuéramos lineales habría mil ruedas inventadas y todavía no había ni un solo carro porque no lo terminan para eso están los cuadrangulares por eso son necesarios los tres el cuadrangular es lo opuesto totalmente así como alguno ya se puede identificar con el lineal el cuadrangular es el que dice Shh, déjame tranquilo y yo quiero estar en casa, estar tranquilo sin moverme demasiado y quiero, sobre todo Estabilidad y seguridad. Son personas que han venido. Su motivación de vida es a estabilizar. Seguramente que en otra vida fueron muy movidos, muy veletas, y ahora lo que toca es voy a estabilizar mi vida. Son los que les gusta y valoran más lo material, el dinero, la comodidad física y la comodidad psicológica también. Aquí ves, hablando de eso de los signos, Aries sería típico de un lineal y Tauro, para poner el siguiente simplemente, es típico de un cuadrangular. Alguien que lo que quiere es tranquilidad, básicamente. Y entonces, al ser que buscan seguridad, suelen, suelen ser los que tienen dinero. El lineal nunca tiene un duro, porque si lo llega a ganar, se lo gasta. Tiene que gastárselo ¿no? Porque, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Yo con eso en el bolsillo me pesa... Y pues me doy de viaje o me lo gasto o lo regalo, me da igual, pero yo no lo guardo. En cambio cuadrangular es lo contrario, ¿eh? ¿Y si mañana me falta algo? Por lo tanto son los que inventaron los seguros, el seguro de vida, el seguro de vida, sí. y ellos suelen acabar la vida con bastante dinero, porque miran de no gastar para tener siempre. Como mínimo les suele interesar el tener la comodidad y por lo tanto... Rápidamente sí, son los que hacen dinero, encuentran un trabajo estable, así, a sí. nivel de trabajo, los lineales. ¿Los conocéis a Kilian Journet, un deportista sí, sí. ese que se va al Everest sí. solo? Sí. Este es el lineal más, más claro que he visto en mi vida. Porque, fijaos que él no necesita de nadie. Vamos, es que ni máscara ya se pone. Él sube sí. a Everest solito. Todo el mundo dice si nadie lo ha hecho eso. Y, pero es que cuando baja, como aperitivo, luego se va a submarinar por algún lado. Y luego no sé qué es, no para constantemente. Y tiene familia, que conste, yo no sé cómo ha encontrado tiempo de tener una hija. Pero bueno, bien, este es un ejemplo. El ejemplo típico de un cuadrangular sería un funcionario. Detrás de una ventanilla o un despacho, mejor todavía un despacho, porque es ese es el tratar con la gente. A ver, el lineal no le gusta tratar con la gente porque no le siguen al ritmo. Venga, vamos al mirador. El primero que ha llegado, casi seguro que era un lineal. El último, un cuadrangular, casi seguro. Una broma, pero que sepa que el lineal no espera a los demás. Empieza a hacer y ya está. El cuadrangular es al revés, a mí déjame estar. No, no, no. Eso soy tratar con gente con lo pesados que son y encima exigiendo cosas. Vale, pues lo mejor para ellos es siempre un despacho. O una... Una labor de investigación, de laboratorio, yo que sé, cosas que sean tranquilitas, a poder solo, o bueno, vale, con un equipo. Pero después de años de entenderse, ¿no? que, que sean muy amigos, porque si no, no hay manera. Y el cuadrangular busca la seguridad propia y la de los suyos. Es un buen defensor del hogar, le de gusta la casa, la familia, tener hijos, tener dinero, tener casa, tener coche, tener, tener, tener, tener... Es su palabra preferida. La palabra preferida del lineal es HACER, es HACER lineal, cuadrangular es TENER, Que conste que eso no significa que no pueda ser espiritual, ¿eh? no tiene que ser un materialista, no, no, puede ser algo muy espiritual, pero vamos, yo no me conformo con tener la primera iniciación, yo voy a tener la tercera, o sea, yo para arriba. El, eh, quiero tener de verdad no un poco ese sería el cuadrangular pero como es tan quieto tan parado el lineal nunca está en casa el cuadrangular siempre está en casa ahora imaginaros una pareja lineal y cuadrangular verdad que cuesta imaginar pues es verdad pueden haber ¿eh? pero son muy muy pocos casos tienen que ser la única manera en que un lineal y un cuadrangular puedan formar pareja sería que fueran muy maduros psicológicamente hablando ¿Vale? Porque cuando son maduros, sí, entonces respetas a la otra persona, ella te respeta a ti, vale, os ponéis de acuerdo, esta semana salimos, la otra me quedo en casa, nos quedamos en casa, pues se pueden poner de acuerdo, pero en la vida diaria normal eso no ocurre, más bien es al revés, el lineal intenta cambiar a sacar de casa, es que te, eres un aburrido, es que no sales, es que no sé qué, venga, va, y el cuadrangular al contrario pero es que siempre estás de picos pardos, es que no hay manera, etcétera. Y con lo cual no suelen durar. Parejas lineales y cuadrangulares, insisto, existen, pero son casos muy raros, ¿vale? Si alguno de vosotros tiene esa suerte, pues chapó, mis felicitaciones, ¿vale? Porque se puede, pero es difícil. Y lógicamente, he dicho, la sociedad, si pensáis con lo que acabo de decir, ¿qué valora la sociedad, el dinero o el hacer cosas? El dinero el dinero, dinero, trabajo, casa, hijos, coche, eso es cuadrangular, toda la sociedad en general es cuadrangular y los padres, sean como sean ellos, en general lo que intentan es pues, que sus hijos tienen para adelante por lo tanto educarlos para que encajen al menos en algo de la sociedad por lo tanto los padres también actúan como cuadrangulares por eso he dicho que los niños niñas lineales son los que más sufren de todos porque nadie les entiende y ellos se sienten incomprendidos totalmente y es muy, muy frustrante ¿verdad? Sí, <risa> muy <suelta. risa> vale El cuadrangular no, no se frustra si se aburre, bueno, si no se siente comprendido por la razón que sea se encierra y se pone a leer a escribir, a jugar a lo que sea, no necesita de nadie eso por un lado, y además se puede encerrar en un mundo mental, donde él tiene lo que quiere y ya está. Lo busca. Si necesita dinero ya lo encontrará. Es de esas personas que seguro que tienen cinco años ya te pide que me vas a dar para el cumple. Para el cumple porque quiere tener... No suelen sufrir. El cuadrangular, entrené. por esto que estoy diciendo, no suele sufrir. Pero puede hacer sufrir. Sí. Y además, le cuesta mucho entender el mundo también. Porque un cuadrangular lo que es, es... quiero tener y si los demás, como cada uno va a la suya pues no me dejan no me dan lo que yo creo que me corresponde por lo tanto también puede sufrir en ese sentido pero al menos no está rechazado, no está marginado el lineal es más fácil de marginar el cuadrangular, en esta sociedad es el que está mejor adaptado vale, el lineal inventó la rueda y el cuadrangular la patentó y se hizo rico, ¿Vale? y montó para que otros lineales y otros hicieran los coches, el Ford, ¿vale? y se hizo riquísimo, vale, millonario. Eso sería la, como en plan divertido resumido. Pero si hubieran solo esos dos, vamos, estaríamos siempre en guerra, que pues, ya lo estamos, ¿eh? pero no por esas razones, por otras razones. Uh, dos lineales y un lineal y un cuadrangular no se entienden Entonces se habrían formado dos continentes En uno estarían los lineales y en otro los cuadrangulares La sociedad no avanzaría porque no habría maneras de entendimiento Por suerte est están los intermediarios Los del medio, que son los que tienen triángulos los triángulos. El triangular es la persona que lo que valora No es el hacer ni el tener Sino el ser Ser y me relaciono con los otros seres. Le importa la relación humana, humana, animal, pero bueno, la relación humana, es lo que más les importa. Lo que han venido a hacer en esta tierra, así como el cuadrangular sería más tener y acumular y seguridad, y el lineal la... pasar experiencias, el triangular lo que quiere es formar grupo, relación, y entonces eh, no se siente bien solo. <tose> O sea, un traba, un, como he dicho, el Kilian que va solo no podría hacerlo si fuera lineal. Y un funcionario en un despacho se moriría de asco si es triangular. Que seguro que a más de uno le puede haber pasado tener que estar en un trabajo, ella debe ser, debe ser triangular, por ejemplo, y tener un trabajo en el cual no se relaciona con nadie. Llena papeles, un informático mismo que se dedica a programar, vamos a morirse porque no tiene contacto prácticamente con la gente. Entonces, cosas de ese estilo. El triangular necesita de la relación humana y es un poco lineal, entiende que es bueno hacer cosas y a la vez entiende que es bueno tener cosas. Por lo tanto, es el que él se entiende con todo el mundo y a la vez ayuda a que todo el mundo se pueda entender. Es el diplomático que recibe las hostias de las dos lados porque siempre está en medio. ¿Vale? Y seguro que habéis visto eso. La gente, aparte de puestos de identificación, ahora preguntaré cuántos sois de cada, pues la, eh, es el que cuando hay un problema siempre están ahí para intentar solucionarlo. El lineal, y se larga. El cuadrangular, se pone murri, se encierra y se acabó. No le molestes. Pero el triangular, venga, hombre, no seas así, no seas asa, no sé qué, intenta poner de acuerdo. En una familia casi siempre hay uno que es triangular. Que es el que salva a la familia porque ayuda a entenderse entre todos. Bien, pues evidentemente, ya lo he dicho, podemos ser mezcla. ¿eh? Entonces podemos tener una parte lineal y una parte triangular. En mi caso, por ejemplo, yo soy lineal y triangular. De nacimiento, yo nací siendo lineal una buena parte y también muy triangular. Lo del triangular me salvó de muchas broncas, <risa> pero lo que es el lineal, como os he comentado con mi madre, sobre todo, oh, ¡qué problemones había! Y luego hay lo que venimos a, o sea, lo que la educación nos modifica, nos enseña. En la carta de Hoover se ve lo que llamamos la carta de las casas, que es la educación que recibimos, que es lo que te han forzado a aprender, sin darte cuenta. Y entonces podemos ser, en mi caso os lo explico para que entendáis, que puede ser así, lineal y triangular, esa mezcla, y que mi carta de la educación me ha hecho cuadrangular. Y eso significa que me han enseñado a ser y a comportarme, más que a ser, a comportarme cuadrangular. Por lo tanto yo puedo ser serio, estable, trabajador, cuando no me ve nadie, o al revés, cuando me ve la gente, y luego ser un payaso irreverente cuando nadie me ve. Puedo ser lineal y triangular. Porque yo soy así, de nacimiento, y he aprendido a ser cuadrangular, o sea, a parecer serio, ¿vale? Pero eso no sale en la carta, lo que te sí, has sí, dicho. Sí, sí, sí, sí, se sí. eh, ve. Eh? Hay dos cartas. ¿Pero ah. la... en, en nuestro sistema hay dos cartas, la carta Radix, la natal, sí. más la carta de las casas, que es la que llamamos carta de la educación. Ah, sale la... ah, en las casas. Sí, sale en la carta de las casas, la carta de la educación. Y se ve, hay cambios o no, hay gente que tiene la misma, ¿eh? es casi igual. En mi caso hay ese cambio, yo no entendía por qué a los 20, 21 años era más serio que un plato de arroz. Bueno, no entendía ahora, ¿eh? en ese momento yo era así. Y es porque me volví cuadrangular. La educación te afecta hasta los 21, por ahí, bueno, depende de cada persona, ¿no? pero más o menos, hasta mayoría de edad un poco más. Y a partir de ahí hay gente que se queda clavado en eso y gente que no. En mi caso me quedé clavado ahí hasta los 30 y pico o algo así. Y era serio, no veas. Pero luego... Me, me, al estudiar me di cuenta ah, yo tengo esto de nacimiento es verdad, que de pequeño me decían que no callaba y que me movía mucho que era un belluguetes me yo, y yo, pero yo un belluguetes, ¿de dónde han sacado eso? porque yo no me podía identificar como me decían y entonces lo vi, de nacimiento yo era de una manera y me cambiaron y a partir de ahí dije, no, no, yo lo quiero todo. Ya me han enseñado la parte que no tenía, pues ahora puedo aprender de las, dos, las tres, usar las tres. Preferencia, la de nacimiento, porque esa es la que tu alma quería. Claro, es tu interior, lineal, en mi caso, lineal y triangular, en tu caso lineal, por ejemplo. En tu caso cuadrangular y la mezcla que tengas. Pues, pero, lo que te ha enseñado la educación, aprovechalo también. Si te han cambiado, que a lo mejor no. Pero si te han cambiado, aprovechalo, pero no te quedes solo ahí. ¿Vale? Lineal, triangular y cuadrangular. Vale, pues, a partir de ahí, vamos a ver, de lo que os he explicado. Uh, lineal ya hemos visto que no hay muchos, ocurre bastante. El lineal es el que hay menos, porque me parece que hacen como una limpieza étnica. y los... <risa> <risa> Porque vamos, de verdad, poquísimos. Pero ¿cómo se sí. hacen las mezclas? Pues yo, por ejemplo, tengo una línea. Pues tener no, una sola, no. Tienes un montón de líneas. ¿no? Ah, tengo un montón de pues líneas. Claro, esto es un triángulo. Ah, ah, ah, triángulos. Y una, una línea, línea es muy triangular con un poquitín de lineal. Pues, claro, cuando has dicho lineal, pero cuando has dicho triangular, digo, y no, me corresponde más. A eso iba a preguntar. Es, eh, ¿Cuántos sois? Tri tri triangulares. ¿Qué? ¿Qué bien, ¿sí? no puedo hacerlo con todo es regular no no no no con no no no no no no todo no no no Claro, no no no no no decir no no no no no no no no no no no, no, no, no, no, no, no, no que ponen otros planetas el tirón la luna sí, negra sí. etcétera y el Huber no entonces lo, se añaden se añade ruido para vale. que nos entendamos okay. o sea si okay. no la tenéis podéis pedírmela por mail a o amigos sea, no, sí, todo sí. en un momento y envío el pdf y ya está o sea no me preocupa eso ¿vale? os lo puedo hacer y entonces ahí sí podéis saberlo exacto vale okay. que de todas maneras fijaos que podéis identificarlo sí. por eso lo he querido explicar con detalle si yo quisiera sacaron los cuartos, decía, vale, tú vente, que yo te que interpreto, y te explico y te cobro. Pero no, si es que podéis, sin ver la carta, podéis daros cuenta realmente, a menos que seáis una mezcla de los tres muy igual, que entonces no sé con cuál decidir, vale. Pero en general, os habéis identificado seguro con uno o con otro, porque es el más fuerte. Aunque seamos mezcla, es el más fuerte. Yo, por ejemplo, mi mezcla de lineal y triangular, ¿qué domina el triangular? Siempre he estado en relación, hablando como profesor, etc. Es lo que domina. Pero me doy cuenta que tengo un ramadazo lineal que no veas también. Bueno, ¿alguien se identifica como triangular? Una vez. Más o menos, ¿no? Una dos, tres, cuatro, dos, tres, unos cuantos más. ¿Ves? Es, lo, es el que hay más. El triangular es el que hay más. Es normal. Porque ya te digo, si no, la humanidad había desaparecido hace tiempo ya. Vale, gracias a vosotros por, la, por el intermediario que hacéis en vuestro día a día. Y cuadrangular. ¿Hay alguien que se identifique? Una mezcla. ¿Tú, tú so ah, bueno, sí, claro. Tú tienes las dos cosas. Vale. Dos solo. vale. Hay muchas. Perdón. Yo soy una mezcla. Es normal, ¿eh? O más bien soy de aprendizaje, de educación. Sí. Ya os digo, ningún problema, me, me lo decís por sí, mail o whatsapp, el, sí, no o sea, vuestros datos de nacimiento se necesita saber la hora del nacimiento, fecha, no, no sé si hora y lugar de nacimiento, población, para, para poder hacer el cálculo en un momento, que envío el pdf y ahí se ve clarísimo el gráfico. Y sí. si no lo veis clarísimo me lo preguntáis, ¿sabéis qué Ya está. No hay lo, no que, lo que sí que puede pasar es que por la educación y cultura, Tú cambias, o sea, en mi caso no me queda nada lineal, todo es triangular y cuadrangular. Pues sí. Siempre tengo que estar contra las presiones del sistema, contra las presiones del... De esto. Sí. Y siempre intermediario, entre grupos de amigos, o se peleaban todo el día. O sea, pero ahora mismo puedo identificar algún cuadrangular, pero realmente no soy cuadrangular. Bueno, realmente, bueno sí, sí. pero es un comportamiento adoptado. Sí. Entonces, en tu esencia, no. Pero eso se puede entender de dos maneras. Es bueno el comentario hecho porque es bueno entenderlo como dos posibles cosas una causas. Una, me han cambiado. Por lo tanto, no soy yo. Tengo que volver a quien soy. Esa es un, una manera de entenderlo, pero no es correcta. Porque no es nunca porque sí que tu alma ha hecho que nacieras ese día. Por lo tanto, lo que te han enseñado es lo que necesitabas para complementarlo. Entonces hay que aceptar lo que te han enseñado, en mi caso también cuadrangular, que te decía, pues mmm, como un añadido más, un aprendizaje en mi vida. Y ahora yo estoy contento de que puedo usar lineal, triangular o cuadrangular según lo que necesite. Pero solo lo podrás hacer así, conscientemente. Cuando lo haces, eso, conscientemente. Si te dejas llevar, te saldrá casi siempre lo que la educación te ha mostrado ha enseñado. O, si eres de los independientes, yo paso de lo que me enseñan, lo que eres tú. Pero aún así, lo que eras de nacimiento. Pero te pierdes lo otro. Y es una... Bueno, es como que... No, todo lo que he aprendido, paso de ello. No, no hace falta, es aprovecharlo. ¿Vale? O sea que está bien que tengáis esas mezclas. ¿vale? Está perfecto. Lo que es bueno es que entendáis estos tres, porque es que seguro que con esto, aparte de vosotros, podéis Identificar a amigos, familiares, etc. Sí, es que solo viendo lo que hacen, sí. o incluso cómo hablan. La persona lineal, cuando habla, tú lo sabrás mejor, espero que lo conoces, ¿verdad que habla mucho de lo que hace, de lo que ha hecho, o lo que piensa hacer? Sí. El verbo hacer. O con variantes, ¿vale? Pues quizás no será el hacer, pero es igual. Me voy de viaje, estoy es lineal. Y encima te añadirá solo <risa> en cambio si fuera un triangular te dirá, me voy de viaje sí, tenemos un, un grupo de amigos que hemos decidido ir es con amigos, solo no lo puedo hacer El lineal, sí y el cuadrangular, ¿qué te, ¿qué te dirá? tengo cuando te presentan al que puede ser tu futura pareja y va y te dice te explica que tiene una casa, tiene unos amigos, tiene unos hijos, tiene una, un coche, tiene una carrera, tiene un dinero, tiene, tiene, tiene, tiene. Porque es lo que le valora, valora el tener la seguridad, y además te lo está haciendo como para mostrarte, mira qué seguridad te voy a dar. ¿Vale? Porque es eso lo que le importa. Y el, tri el triangular te hablará siempre de la gente. No te hablará de tengo o hago, no, te hablará de voy de viaje con mi familia, o... Siempre es con relación, es que hoy he quedado a cenar con... Siempre es gente, gente, gente, la relación humana. Eso a nivel de entender a otros, no necesitáis la carta. Lo que pasa es que con la carta sí podéis afinar más, porque veis las mezclas, que si no, no. Cuando es eso que os estoy diciendo, es lo que más se nota, pero no necesariamente la finura, ¿vale? Pero aún así, os puede dar una idea y saber cómo tratar a alguien. Imaginaos un, muy típico, un trabajador, como por ejemplo tú, lineal, trabajando para otros. <coughs> vale, Y con un jefe cuadrangular, vamos, porque el cuadrangular el jefe le exigirá constantemente que, que lo deje marcado, que lo deje por escrito, que demuestre lo que hace y que es que no rinde suficiente y el lineal es para aquí. Pues no aguanta eso. Al revés también sería un trabajador cuadrangular cualquiera de vosotros que fuera cuadrangular va a trabajar en una empresa que el jefe lineal que también hay, ¿eh? <risa> vamos, imposible entenderse, es un caos esa empresa, porque ahora te dice que tienen que fabricar 10.000 coches y pasado mañana, no, pues vamos a dedicarnos a fabricar tres autobuses es que, te saltará cada dos por tres <risa> Se manda cinco no. a la no, no, ¿cuál, cuál, cuál, cuál, cuál, cuál <risa> Exacto, no sabes por dónde lo vas a coger pero, claro, la, la técnica, lo que solemos hacer nosotros es rechazar eso que nos molesta, que no nos gusta y ahí es donde la latigeamos porque perdemos amistades, relaciones, laborales, etcétera, de todo por no entender y aceptar al otro Otra cosa, en un trabajo es más complicado de hacerlo pero en una pareja, ponerse de acuerdo si fueran lineal y cuadrangular, por ejemplo pues, hable, hablemoslo yo soy del que me gusta moverme mucho yo quisiera salir todos los días, ¿y tú? ¡Ningún día! Bueno, Vale, ¿verdad que no queremos? Sí, porque el enamoramiento puede existir igual, ¿eh? Con cualquiera, eso no tiene nada que ver. Pero sí que luego empiezan las fricciones y el intentar cambiar al otro, y ahí es donde la pifiamos. No hay que cambiar nunca a nadie, ni tampoco a nuestros hijos. No, es que claro, yo, es que si no cambia, le va a ir muy mal en la vida. Muy mal. Tú de tu vida y déjate de la de tu hijo que verás que sale, sale muy bien tirado adelante. Porque cada uno tendrá que encontrar su propio camino. Entonces, apoyarle en la manera de ser. Como decía, un niño cuadrangular no le des tareas escolares. Bueno, las que le den porque no hay más remedio, ya lo sé. Pero no le hagas hacer a la fuerza extraescolares. En todo caso, si él te dice, me gustaría hacer fútbol... Primero se te escapa la risa floja, porque seguro, él no va a durar en el fútbol, pero bueno, dejárselo, llévalo, y ya se cansa. Pero no lo fuerces, que a veces se hace. No, estudia inglés, o chino, o no sé qué. No, no me esforcéis. A un cuadrangular, a un lineal, tiempo te falta para meterlo en 20 actividades. Y a un triangular, bueno, ese sería el intermedio, pero de todas maneras lo que valora es la relación con los amigos. A lo mejor se apunta a un, partido, a un equipo de fútbol porque varios de sus amigos están ahí. Pues déjame. ¿vale? Eh, cosas así. Tener en cuenta estas tres, líneas, estas tres opciones de motivación cambiaría un montón nuestra sociedad, nuestra vida. Habría menos frustraciones, menos problemas. Y es tan simple como eso. Que sí, que con la carta se ve, pero insisto que solo escuchando un poco a la persona os daréis cuenta si hay algo que predomina. Si no hay nada que predomine, entonces ya es una mezcla, y ya no os preocupéis, ya o sea, se entiende con todo el mundo. Pero... Tener, ser, o... relacionarse, o... Eh, hacer. Serían los tres verbos que más se usan en eso. Tres motivaciones básicas que no cambian. Que toda la vida están ahí, son de la persona, son su esencia. Y están bien las tres, o la mezcla, que haya. Por lo tanto, es aceptar como son las otras personas, y en todo caso decir, vale, tú eres así, perfecto, pero yo no soy así. O sea, no hace falta decir, te acepto y voy a hacer lo que haces tú. No, no, no, no, sea pareja o sea quien sea. No, cada uno tiene que ser como es él, pero si quieres mantener una relación de la que sea, ponte de acuerdo, acéptalo, respeta y que te respete a ti, ¿eh? Aceptar que es obligatorio que te respete también a ti, eh. No es, vale, yo te acepto y seamos amigos y no sé qué, y otra, placa no. Todos iguales tanto en relación de pareja como de hijos, como lo que sea vamos a respetarnos mutuamente y ayudarnos en eso bueno esto es lo que yo quería contaros hoy ¿tenéis alguna pregunta? ¿algún comentario? ¿alguna cosa que queráis hacer? dime ¿tiene alguna relación? Eh, perdonad, estoy un poco sordo, eh. aviso que no me entero dime. ¿tiene alguna relación con lo que, de lo que quieres trabajar? ¿sí? sí. Ah, no lo he comentado, es verdad no he dicho nada sobre eso sí, bueno, un poco lo he dicho, pero poco eh, si es una persona, si fueras, que no lo eres, una persona lineal, necesitas hacer algo que primero de todo o no tenga jefes o te deja mucha libertad. Porque tienes que poder hacer lo que sientes en el momento en que lo sientes. Entonces, claro, eso, por eso he dicho que también tienen dificultades para encontrar trabajo muchas veces. Se encontrar uno que en el que se sientan bien. Ese es el ideal lineal. Cualquier tipo de trabajo en que se necesite iniciativa, movimiento, sería el, el ideal para un lineal. ¿vale? Y que no haya muchos jefes o que estén muy diluidos. No hay muchos trabajos así, por desgracia. Vale. El cuadrangular es la persona que tiene que hacer algo, tiene que valorar la estabilidad que le da ese trabajo. Cualquier tipo de trabajo. Cuidado, si me preguntaras por concretamente qué profesión, eso no se te puede decir porque hay miles de profesiones diferentes hoy día. Eh, antes era más fácil. O señor feudal, o... ¿Cómo se O, o de la tierra. <risa> y, y aguantarte tocaban, ¿vale? Pero hoy día no, puedes hacer miles de cosas. Y, en realidad, casi cualquier trabajo puede ser lineal, triangular o cuadrangular. En una empresa habrá el que está trabajando fabricando. Casi siempre este es un cuadrangular. Lo manual, el trabajo fijo, siempre lo mismo. Este casi siempre es alguien, el, lo ideal para un cuadrangular. Luego estará el que viaja, el comercial, el que se mueve, vale pero que necesita relaciones públicas, este es el triangular. Y luego están los líderes, se supone, que tenemos ejemplos, ¿vale? pero bueno, el líder nato sería el mundo lineal, porque es el que tiene las ideas, las pone en práctica, las pone a marchar, y luego se va a buscar otra idea. Entonces, en tu caso, que eres bastante cuadrangular... No, es que la he hecho con el medio con el metro la, de la Sí, pero no es el método joven, ¿no, este? Sí, es ah, sí, el, sí, el, perdón, el sí, no el, el de en otra casa, vale. vos es pues, verdad. ¿Qué jodón tienes aquí? <risa> <risa> <risa> un, un, un montón de líneas, esto no es problema, ¿eh? Pero bueno. Esto es cuadrangular, casi pura, ¿eh? Casi. Porque, eh, sí, eh, ya que cuando miréis las cartas, si miráis entre tantas líneas, en medio se ven triángulos, ¿eh? Prácticamente siempre, aunque seas cuadrangular. Lo que hay que coger... Es la figura mayor, esa es la que realmente. Y ves que creo que tiene cinco lados, ¿no? La tuya o algo así, o al menos cuatro sí. o cinco, es muy grande. ¿no? Sí. Es cuadrangular de todo. Ella quiere un trabajo que le dé dinero. A ver, ella me dice: Yo quiero tener un trabajo que me guste y que me dé dinero perfecto Sí, sí. sí pero está perfecto. no es un trabajo que sea no, igual Porque no es no es buena, yo soy psicóloga Vale, pero también, también, pero también cuando he te... no, el Sí, siempre psicóloga psicóloga <ríe> te da estabilidad Que estás en tu ya pero tu no, despacho, tra... no es un, un trabajo que siempre sigue igual Es complicado no, ah, ya, ¿eh? Bueno, a ver, pues eh, lo como lo he dicho antes Cualquier o sea, trabajo se puede ser lineal, triangular, triangular, triangular lo o cuadrangular Según cómo lo vivas O no dónde estés, etc La parte de psicólogo, por ejemplo, necesita de relación Evidentemente, de relaciones pero te relacionas de una manera no tan no como tan un asistente social. No, no es cantidad común. de gente y además es como más... Eh, Delimitado. el viene, tú lo tienes que escuchar, intentar ayudarle, etc. Y es un trabajo constante, lento, tranquilo. Esto es cuadrangular, sí. es una parte muy cuadrangular. Y por eso a ti te puede gustar. Yo ahí me, me aburriría como una ostra. Yo necesito <risa> coger la carta y bla, bla, bla, bla, bla, bla, y a otro. <risa> Esto es más lineal. ¿vale? Entonces, sí, sí, el psicólogo puede ser perfectamente para ti. ¿Ves? Es más fácil decir, si puedes bien, voy. Si puedes bien, algo que no decir directamente algo porque como hay tantos trabajos bueno, entonces yo siempre digo, vale, ¿a ti qué te gusta? y me dicen, esto, esto y esto, vale uy, esto ni soñalo. esto ahí sí, porque se ve claramente dime ¿Camionero? ¿con cuál lo relacionado? ¿Camionero? Sí. lineal no Sí, bueno, depende también del tipo de camionero y el tipo de rutas que haga, etc. pero en principio es más bien lineal tú eres cuadrangular pero estás solo también Joder, camión lo es ya te lo digo. Claro, a ver, a ver, a ver. habla un poquito con él. Sí. A ver, ¿tú cómo lo vives? ¿Cómo vives tu trabajo? No sé, ver, también solitario, también es. Oh, si ¿sí no me solitario, solitario también, más bien, ¿sabes? Lo ¿taca? que te que, que le gusta estar solo también muchas veces. Esto es más lineal. de cuadrangular también le gusta estar solo, pero más lineal. Y, es una y además te mueves mucho. Vale. Estoy por aquí tampoco. Vale. Claro. claro, tampoco no, es, es moverse. No, es, que tampoco es, que es complejo, es que eh, porque es el, no, es el camión el que se mueve, no eres tú. No, pero tampoco estoy por aquí tampoco es que esté fuera todo bien. Vale. No, eh, no es que haga la vida fuera todas las semanas. ¿no? ¿Y la motivación puede ser que lo haces porque necesitas dinero y eso te va bien para hacer dinero? Bueno, me gusta conducir también. Y al trabajo tampoco me gusta quedar encerrado. también. <risa> De todas maneras, de la manera que habla, aunque no ha dicho la palabra, tengo, pero es igual, línea no es. Claro, no, no, no, manera la de manera de hablar, no. ¿Cuánto ya te pueden decir? yo después me lo Vale. Sí, sí, luego si queréis podéis consultarme cosas, eh, no hay problema. Pero quiero decir que sepáis que esto es. ¿Verdad que a los que os ido eh, saliendo lo veis, claro? Yo, de hecho, empecé. Eh, estudiando una cosa, después trabajando de otra, después me iba a hacer socorrista acuático, pues me a ir bañil, después me iba a ir a ir a... de albañil, después me iba de... Y ahora la faena, sí que de verdad, las llevo unos 10 años, pero es una oh, faena que desde el principio no hasta el final... La empresa ha cambiado tanto que es que no parece la misma. Vale. Por eso me quedaba ahí. Ahí está el truco. Porque a decir, esto es una medalla, ¿eh? pasado pues un lineal. Diez años trabajando sí, en la misma empresa. Es que esto no lo he visto no, nunca. Lo que sí que verdad que siempre me da mucha libertad. Y yo me organizaba yo, me lo hacía yo. Bueno, y... pero también has sido jefe de las tiendas mucho tiempo. Sí, pero que... Pero no te mandaba mucha libertad. hasta llegar ahí yo iba y decían, ¿qué hay que hacer? Esto, esto y esto. Yo me metía, lo hacía y me dejaban. Si hubiera sido, no, ahora esto, ahora lo otro... Yo con mi marido llevo ¿no? 4 o 5 mudanzas, <risa> lleva 20 coches de cambio de coche y no sé cuántas veces ha cambiado de trabajo, o sea que me lleva, y mira que a mí me gusta la marcha, pero es que eso ya sí. me sucede. Aún mirad, pues es la marcha, pues sí, El más tranquilo es el triangular, porque como digo, se entiende con todo el mundo. Ah, pues yo me pido tres de triangulares. Vale. Pero también tiene sus historias. Cada, cada, De hecho, cada cosa está perfecta. Solo que para esa persona es la motivación de su alma. Pues hay que respetarla y hasta a partir de ahí podemos ser amigos entre todos de cualquier signo, de cualquier motivación. Y lo ideal, que es difícil de encontrar, pero lo ideal sería que en una empresa o negocio que se monte hayan como mínimo tres socios en el que hay un lineal, un triangular y un cuadrangular. Porque un lineal solo le dura a la empresa una bolsa de pipas. Porque no, no puede, no tiene la estabilidad. Un cuadrangular, sí, le va a durar siglos, pero no lo va a arrancar ni a tiros. O sea, ¿en qué? En fin, un cliente, ¡oh, por fin ha llegado uno! Es que es súper lento. Y un triangular sabe relacionarse sí, trae a gente rápidamente. Pero como no tiene la energía de un lineal, ni la seguridad y estabilidad del cuadrangular también se le van a ir rápido. Lo ideal es los tres. Y si no puedes serlo tú, que es lo más fácil que lo no puedes hacerlo tú, pues tener a alguien. Por eso decimos los socios o trabajadores con confianza, etc. Entonces, bueno, imaginaros un equipo que tenga los tres. Bueno, lo ideal serían los doce signos, claro. Ya tienes todas las energías, pero vamos, ya con estos tres sería suficiente. ¿Veis? Esto yo, no sé vosotros, pero yo lo considero muy práctico. Uso en la vida diaria, a nivel de amistad. ¿Por qué esta persona me cae tan bien o tan mal? Sí, sí, seguro. Si sois contrarios, <ríe> dudo que seáis amigos. Pero si sois parecidos o es del medio, uno de los dos, en triangular, entonces os podéis entender bien. Y saber cómo cogerlo. Quiero educar a mi hijo, vale, no hace falta que... Hay que respetar su manera de ser, pero a ver, a veces decimos, oye tío, no te pases. <ríe> lo que sé, un hijo que no quiere estudiar, no quiere trabajar, no quiere nada, dices, vale, muy bien, porque yo soy muy andul, bueno, yo te respeto, pero te vas a respetar a la calle, ¿vale? O sea, es que no, hay que educar, ¿de acuerdo? Pero teniendo en cuenta eso, podrás orientarle hacia un lado o hacia otro, y saldrá ganando tú y él. Preguntas que os queden, porque por mí la charla ya está. Si os queda alguna cosa que queráis comentar. Está Ah, está jugando malamente. Vale. Bueno, para ya está. ¿Alguien nada más? Pues os agradezco mucho que habéis estado aquí. Y yo me lo he pasado muy bien, explicando el